We'll Todos somos Nico, Sofi y Rufina de Chile Create. Y en el video de hoy les vamos a estar contando cómo fue nuestra experiencia durmiendo en este precioso refugio que ven acá atrás. Estamos en el refugio del Cerro Bonete y vamos a hacer dos noches en este lugar. Dos noches en el medio de la montaña. Acompáñanos porque va a estar súper divertido. Ahí vamos a arrancar la caminata hasta el refugio del Cerro Banete. Tenemos más o menos una hora y media. Seguramente va a ser un poquito más porque hace un montón que no caminamos. Y queremos hacer unas tomitas todo. Estamos súper emocionados sí. porque hace bastante que no hacemos una travesía así. nos salimos no, con no, mochilas no. grandes. Hace tanto, pero tanto que venimos hablando de venir a hacer esto. Y por una cuestión u otra no lo hacemos. Así que está bueno, estamos muy contentos. Acompáñennos porque esta va a ser una aventura preciosa. Algo súper importante y súper bueno es que la podemos traer a Rufi. Está permitido, no en muchas caminatas, está permitido ingresar con mascotas. Y la tenemos que llevar con correa. Nosotros estamos acá ahora, que es el punto de inicio del sendero. La idea es ir hasta el refugio, que es donde vamos a hacer las dos noches. Y después bajar desde el refugio hasta el valle de tierra mayor a donde fuimos a buscar hoy la llave del refu y devolverla ahí y cruzar bueno ya todo el valle el día domingo, vamos a ver qué sale de eso un redato de este sendero es que una vez que caminan unos 15 minutos llegan a un claro donde hay un montón de mesas como esa donde pueden venir a pasar el día si de pronto vienen a Ushuaia y el día está lindo pueden venir hasta acá, tomar unos mates comer algo rico, está súper súper bueno este lugar no se puede hacer fuego y no se puede acampar Sí van a ver un cartelito ahí pero si no vienen con ese plan es un hermoso lugar para pasar la tarde o el día Estamos en el primer valle, el primer turbal que hay una vez que uno sale del sendero Quiere decir que hicimos más o menos la mitad del camino Ahora nos queda la parte de subida hasta el refugio El valle está hermoso Sí, no, no, los, los colores. colores son... Ojalá que este video haga un poquito de justicia a lo que estamos viendo ahora Porque realmente es espectacular Es nuestra estación favorita acá en Ushuaia Los colores son alucinantes, así que vamos Estamos en el segundo valle tuvimos que hacer una subidita después de que pasamos el primer valle y terminamos matados porque bueno Mochilas pesadas y hace bastante que no salíamos a caminar. Vamos a hacer dos noches, Así no que solamente una noche. Entonces tuvimos que traer bueno el agua y todo eso que pesa bastante. Igual tenemos todo bastante bien acomodado. Eso se encargó de hacerlo Nico. Entonces las espaldas quedaron bastante seguras para poder caminar bien. Acá está pegando el sol, pero la mayoría del camino es adentro del bosque. Así que estaba fresquito, agradable para caminar, no frío. Esperamos que se mantenga así. Estamos a, no sé, 600, 700 metros del refugio. Así que vamos a dejar las cosas ahora ya y ya les mostramos un poquito más. para decirles que se suscriban al canal, que pongan me gusta, comenten qué les va pareciendo hasta ahora y si tienen ganas y les gusta el contenido que hacemos, abajo como siempre están los links de mercado pago para todo aquel que quiera colaborar con lo que sea nos ayuda muchísimo, es lo que hace que podamos seguir haciendo esto y que lo puedan seguir disfrutando y... Zapatos y mochilas, acá. Bienvenidos a casita. para las caminatas los bolseos caña alta para que no nos pase nada ahora nos trajimos unas crocs para cambiarnos porque bueno vamos a pasar dos noches en el refugio y porque también es un requisito cuando llegas a sacarte lo que son los borseos y las mochilas y dejarlos en el hall frío. En este equipo sí que tenemos las mejores medias. Las medias más divertidas del condado. Igual que conste que trajemos estas medias porque hacía mucho calor pero sí. también tenemos las medias térmicas. Tenemos medias térmicas que son más apropiadas para esto y para los días que vamos a pasar acá. Mm. Ahora sí, más ligeros de peso. Habíamos hecho esta toma ya antes, pero bueno, el micrófono falló otra vez, así que la vamos a hacer de nuevo llegamos por fin al refugio del Cerro Bonete este es un lugar precioso aparentemente va a estar lindo hoy, mañana más o menos pero no es algo que nos moleste porque tenemos leña, tenemos comida y tenemos muchas ganas de disfrutar de este lugar por eso nos quedamos también dos noches porque siempre que uno va a caminar tienen que fijarse cómo va a estar el clima nos fijamos y vimos que mañana supuestamente va a llover durante todo el día por ahí acá nieva un poquito Así que dijimos, bueno, si nos podían dar la llave durante dos noches y volver al otro día que recién va a estar un poquito más lindo. Hoy es viernes. 2 de abril, la idea es volver el domingo 4, de todas formas si mañana vemos que nos cagamos muchísimo de frío vamos a buscar una ventana para bajar pero no creo, vamos a aguantar <risa> nosotros ya habíamos pasado una noche dentro del refugio, pero allá por el 2018, 2019 dos veces intentamos venir una vez vinimos con unos amigos, seguro vamos a dejar alguna foto de esa noche para acá en ese entonces no se pedía llave ni nada para venir, cualquiera podía ingresar y la otra noche que vinimos estaba ocupado el refugio y pasamos la noche por allá, fue más o menos en verano del 2018 estaba precioso el día y pudimos dormir sin carpa, sin nada únicamente con las bolsas de dormir ustedes dirán, están locos, pero el día se prestaba Ya estamos adentro del refu, esto es todo lo que trajimos Cosas que trajimos al pedo, sin saber que trajimos al pedo La marmita, todo el kit de ollas y eso Porque bueno acá también hay ollas, sartén, etcétera No sabía si había o no Hicimos mal en no haber preguntado antes tal vez En cuanto a comida trajimos galletas dulces Videos y polenta es lo más práctico ocupa poco espacio Elsa. entonces la polenta rinde una bocha y ocupa poco calditos estas salsas es listas sabemos que son la muerte que es cualquier cosa menos salsa tuvimos que resolver todo de ayer para hoy y bueno esto es lo más práctico para transportar comprar y etcétera para la próxima la idea es tener botellitas armadas y eso ¡Un snack de saladitos y claramente si trajimos saladitos trajimos unas birritas todo lo que viene con nosotros baja con nosotros ya sea puesto en la mochila o en la bolsa de basura trajimos un poco de pan anoche hicimos un paté de lentejas con tomates secos super proteico súper bueno y súper rico también papillitas caseras para comer con unas verduritas, hay algo un poco más fresco por ahí para el almuerzo de mañana Y después trajimos fruta, sal, en los utensilios, cuchilla, tenedor, pelapapa Este me parece que se queda en el refugio porque mucha gente viene acá y se olvida después de traer un pelapapa Como se viene el invierno principalmente, igual todo el año, no dejar nada que sea comestible acá adentro Porque eso termina o poniéndose feo o largando olor e invitando a animalitos a venir a buscar Trajimos, bueno, para mate, yerba el termo, el mate, infusiones, saquitos de té, mate cocido, todas esas cositas linternas, una frontal por si necesitamos para hacer cositas y la afuera. Ya conocida y esta que es la gloria trajimos algo de ropa térmica porque mañana es probable que esté fresco algo de esparcimiento cartas, Unos daditos para divertirnos Y trajimos agua para las comidas Y trajimos también agua potable Si bien hay se supone por acá arriba una vertiente El tema es que no sé cómo está con el tema de las castoreras y eso Si hay castorera del río o del lecho de agua para arriba No se recomienda tomar Últimas luces del día, ya son cerca de las 7 y media, falta más o menos media hora para que termine de caer el sol Vamos a aprovechar este último ratito de luz que tenemos para terminar de acomodar adentro Y después vamos a cerrar las ventanas de nuevo, así no entra tanto frío y por las dudas si llega el viento o algo de eso para que no... Vamos a cerrar los portones ahora, como dijimos recién, ya está casi de noche, o sea que no va a haber mucha diferencia de luz. Seguramente esto va a aislar un poco más y en el caso de que haya viento, por las dudas prevenir de que se lleguen a cerrar de golpe y puedan romper algo. Que todo esto se vea bastante como el culo Como una milanesa Pero bueno, estamos decirle. en el medio del bosque Pero está bastante oscuro La cámara claramente va a hacer lo que pueda Vamos a grabar un poquito de esto Capaz que algo después cuando cocinemos Gente, y... si esto no es un lujo Yo no sé qué más La buena vida ¿Con qué nos va a deleitar Master Chef esta noche? El um... Plato gourmet de esta noche son unos hermosos mostacholes con una salsa fileto. Uff Uf. ¿Estamos haciendo? El desayuno, buen día. ¿Qué hora es? Son como las 10 <risa> de la, 10 de la, la mañana. mañana. Más o menos. Levantamos una hora más o menos. Fuera está lloviendo, así que va a ser un día de estar adentro del ref. ¿Y vos? ¿Cómo dormiste? Cuando nos acostamos, tapamos todas las ventanas, entonces queda todo oscuro, pero oscuro al 100%. Y hoy nos levantamos y también estaba todo oscuro. Y entonces fue pensar qué hora era cuando nos levantamos. Yo dije que eran como las 12, nada que ver. ¿Cómo dormiste? Yo re dormí re bien. Trajimos unas bolsas de dormir aparte que son re calentitas, entonces no pasé ni frío, nada. Yo me caí un poco de frío en la cabeza, no en el cuerpo, pero porque la cabeza me queda fuera y colgué en ponerme el gorro ayer de la noche, entonces mal ahí. Ya nos levantamos, ya desayunamos, hoy es sábado y nos despertamos con bastante lluvia Ayer nos acostamos y ya se escuchaba un poquitito el ruido de la lluvia por suerte no está tan pero tan fuerte, de todas formas no para, es como si fuera una llovizna que no para Así que nos pusimos todas las capas, todo. La pilcha, toda la pincha, toda Y la idea es ir hasta la cascada de Van, que está más o menos a dos kilómetros y medio de acá No llevamos peso más que agua caliente y eso, vamos a ir hasta allá a sacar unas fotos, filmar Aprovechar que está la luz bastante linda y si bien hay oh. lluvia es una lluvia dentro sí. de todo tranquila Para ir a lugares que queden dentro de todo cerca y después vamos a volver a nuestra casita por una noche más a comer algo y calentarnos, así que acompañen Ya estamos en el cruce Ahora vamos a ir hasta la cascada, de según el cartel son 1.8 kilómetros, así que vamos a ver si es verdad o no. De todas formas no tenemos mucho más para hacer el día de hoy, así que vamos a ir hasta la cascada a ver qué onda. Es la primera vez que vamos los dos, así que va a estar bueno, va a ser un nuevo lugar. Y después la idea es mañana seguir por ese camino para ir derecho hasta el valle de Tierra Mayor, al refugio del centro invernal Tierra Mayor sin tener que bajar por el mismo camino, va a ser un poco más largo pero va a estar más divertido. a la cascada, de Evan. ¡increíble! Nos quedamos sin palabras con el paisaje de la cascada, absolutamente no. todo encaja, todo es perfecto. Estamos No, y además que esté nubladito así la luz está como plana. No, está es, es de película, de verdad de película. Nada que envidiar a ningún lado, o sea, Ushuaia la vara muy alta tiene. No, no. Es... Una locura. sin palabras con el paisaje no no sin palabras ojalá en las tomas que hicimos las fotos y eso le hagan justicia porque vamos a pegar la vuelta y vamos a guardar la cámara para que no se moje muchísimo más y para no gastar tanta batería porque nos queda una sola para lo que queda de hoy y mañana esto fue increíble chicos esto fue increíble nos vamos pues Estamos nuevamente dentro del refugio del bonete. Sí, la caminata se hizo más larga de lo que creíamos a la ida. El lugar fue increíble. No, el lugar no, no, fue increíble. no. La luz, todo. Cuando empezamos a pegar la vuelta, se largó la lluvia un poco más fuerte. Igual hicimos algo muy bueno que fue cortar camino. Desde allá arriba se veía bien el refugio. Así que hicimos una transecta y. Cortamos por ahí. No hagan eso si no están acostumbrados a caminar en montaña. No es una muy buena idea, porque pueden terminar en cualquier lado. Pero afortunadamente, bueno, nosotros más o menos tenemos un poquito de experiencia, así que nos sirvió un montón porque llegamos y, y se, se la, la van a nevar. Toda. Está nevando, está súper lindo, claramente hace mucho más frío. Nos sacamos pero... toda la ropa mojada, tampoco es que se mojó fue una catarata, pero sí se mojó entonces sacamos todo eso. Ahí se ven un poco los pantalones colgando <risa> ahí que se están secando bien. Trajimos también dos toallas, una para nosotros y no para la perra porque adentro del refugio también está bueno limpiarla para que entre completamente limpia y para que pase también un poco menos de frío. Ahora seguramente vamos a tomar un matecito, comer algo y disfrutar de la nevada que está preciosa la verdad. Se ves? largó la nevada es la mezcla de los colores del otoño con la nieve, parecen literalmente de película Así que en un rato más después de comer seguro filmamos un poquito para ustedes Hoy vamos a dormir en la habitación de arriba ¿Por qué? Porque hace menos frío La aposta es que anoche íbamos a dormir ahí Pero nos da como cosita que haya arañas Somos recaones gente, lo siento Pero hoy hace bastante más fresco que ayer Está nevando un montón así que no es opción Arriba es mucho más calentito porque pues el calor sube Así que vamos a ir a dormir ahí Ahora vamos a subir todo que está ahí Para dormir allá Bueno, como vieron, ya dejó de nevar. Eh, quedó nieve nada más que arriba en las montañas. Espero que esto se escuche bien con el vientito. Está lindo dentro de todo, no hace tanto frío. El paisaje está... Una locura, una locura En teoría si el pronóstico le pega Ahora debería dejar de llover, no dar, precipitar Y solamente debería escarchar como un montón Lo cual es bueno porque mañana cuando empecemos a caminar Como la turba es como una esponja Se va a congelar y vamos a caminar más cómodos Así que vamos a apostar a que eso suceda Todavía tenemos leña, recién presimos la estufita Así que ahora seguramente vamos a tomar una lechita o algo rico Son las... 9 de la mañana Más o menos Más o menos Ya es domingo Ya armamos todas las mochilas Ya tenemos todo empaquetado de nuevo Mucho más livianas de cuando veníamos para acá Que estaban re pesadas con el agua y todo Ahora quedó todo en las pancitas <risa> Tenemos más o menos unas 2 horas creemos De acá hasta Tierra Mayor La idea es hacer la travesía que elegimos dijimos al principio Que es en vez de volver al lugar donde empezamos Cruzar todo el valle hasta el lugar donde fuimos a buscar la llave del refu Hoy vamos a ver qué andamos. con más frío Véase Sí, sí, que sí. hablamos y sale vaporcito. el vaporcito una <risa> rosca bastante interesante a esta pero bueno, no se justificaba tampoco prender la estufa si ya nos íbamos, una cuestión de seguridad ahora vamos a terminar de cerrar el refugio y arrancamos a caminar cerrando todo ya para entrar estaban congeladas, o sea, no las podía abrir se habían pegado las chapas del frío que hacía. ahora empieza el regreso a casa mm. Miren cómo está hoy, vamos a poner una imagen de cómo estaba el primer día que vinimos. Ya estamos llegando al Valle de Tierra Mayor a la altura del sendero de la Laguna Esmeralda Lo que vamos a hacer es un cambio de planes En vez de seguir por todo el sendero del fin del mundo hasta la Tierra Mayor Vamos a salir por el de Esmeralda hasta la ruta Porque hace un rato teníamos señal y flashábamos que ya estábamos como por acá Y le dijimos al papá de Sofi que nos pase a buscar más o menos en una hora Y pasó casi media hora de eso Así que es más seguro ir por acá y después ya seguimos por la ruta Cosa de que si nos ve no nos tenga que andar esperando allá Ya bajamos, estamos finalmente en la ruta Se van a ver unos autos pasando por ahí atrás Estamos más o menos a 500 metros, un kilómetro de tierra mayor Ahí es vamos donde a... tenemos que volar las llaves? Sí, eh, porque, no sé si lo dijimos, pero el refugio hay que alquilarlo, o sea, no se paga, pero hay que avisar que uno va a ir, se uno reserva. Hay que registrar, poner el nombre. ¿A dónde va a ir? Porque tiene una llave, es un refugio que construyó la familia Giro, que es la familia encargada del Centro Invernal Tierra Mayor y que son los que lo refaccionaron un montón de veces. Todo lo que vieron fue levantado con sus manos, reparado con sus manos, así que la llave está bien puesta. Uno la... cuando va también tiene que cuidarlo como si fuese de uno Porque la verdad el amor que hay metido ahí adentro Y, te y la cobija sí, también sí, en de el... la montaña con el frío que hace Es un hogar, nosotros estuvimos dos días ahí Y así como nosotros ha ido mucha gente Así que si van, cuídenlo como si fuera su casa o más Hay toda una más. reglamentación para seguir Y eso, recuerden suscribirse, comentar, comentar Seguirnos en redes sociales, más que nada en Instagram Porque ahí es donde somos más activos y Si les gusta el contenido que ven y quieren ayudarnos y a, a crecer y hacer más contenido como siempre Los links están abajo y nos vemos en el próximo video